Quiero averiguar cómo solucionar este fucking malestar que siento Quizá puedo visitar a un mejor lugar que me dé una paz por dentro Y no sé qué hacer, he buscado mil maneras, tengo tiempo que perder He tenido mucha espera, voy a reconocer que yo te quiero de veras Necesito verte, baby, otra vez. Y bueno, yo te esperaré. Por ti esperaré. Yay, yeah, yeah. yay, solo necesito verte, baby, otra vez. Una vez más, y no te joderé. Pero esperaré. Eres lo mejor que me hace sentir. Yo te quiero y no me voy a ir, esperaré lo que sea por verte a ti. Sabes que voy a seguir, mejor no voy a conseguir. Tú eres para mí, solo para mí, ya. Yeah. Solo necesito verte baby, otra vez bueno. Solo necesito verte, vivió otra vez una no y no te joderé Pero esperaré, yeah, yeah, yeah Solo pa' mí quédate, solo pa' mí quédate Solo pa' mí quédate, lo que necesito verte, vive. Solo Solo pa' mi quédate, solo pa' mi quédate Lo que necesito, necesito verte